Tengo que mencionar que esto ya existe, pero existía mucho antes en un canal llamado Corona, no sé qué, el cual me pidió que le hiciera un guión para una tercera parte, pero esa tercera parte no llegará porque la chica eliminó su canal. Así que, este es su guión. Gracias. Por días caloros como estos a la isla más peligrosa del mundo y no hablo de Australia, disca y coloca una serie de trampas para matar humanos mata a varios miembros del cuerpo de. Exploración y los deja en el árbol despelevados. Esos cuerpos atraen titanes. El peador los mira, esta es la mayor presa, aún con su arsenal de armas E. regeneraban hasta que el disco de corte atraviesa su columna, se dio cuenta que esa es su debilidad. Se acerca a los muros, llega al distrito Trost, donde desactiva. Brevemente su camuflaje para matar varios militares, entre los que mató fue Marco y Jim. Entonces mira el en titán y se enfrenta a él estrella analizando a este titán así. Va a cazar al titán, este saca una lanza, apuntando al titán así tirando la lanza, dándole al titán pegó este al así, el titán va a atacar al el titán la unro. Golpe, pero este esquiva el depredador saca unas garras en su antebrazo, así dirigiéndose al titán la otro golpe de depredador saca su cambio de plasma a este. Dispara en la mano así, dejándolo este, se regenera su mano el depredador. Entonces observa la máxima presa el titán acorazado y cambia de ruta. Depredador con su cañón de plasma apunta a un ojo. del titán Reiner voltea e intenta golpearlo. Depredador saca una lanza que lo apunta en la nariz y destruye su cara, Reiner, entre el mono. Diferencia, el depredador con sus caras traspasa la coraza de Reiner. Reiner se dirá y el depredador dispara una lanza a la nuca, haciendo que Reiner salga del titán. Depredador saca a Reiner de su titán, de la cabeza y la espalda, activa su camuflaje y lleva a Reiner. Annie y Bertol se asustan in, ven el cadáver Reiner las. Murallas, el día celebra la muerte del titán acorazado, Eren es llevado custodia a Levi. El predator pone un químico a la cabeza, pero dinero para que no se evapore. Se lo lleva a su planeta como trofeo, molibando a varios nomados a cazar titanes. Tres nomados llegan a las murallas, uno de ellos muere en manos de un titán. Ya que le disparo con una malla cortante a su cabeza y con el calor se derritió. El otro ve al cuerpo de exploración llegar y vio al titán en y lanzó un disco, pero. Annie. Se da cuenta, cristaliza su duca y y aplasta con su pie. el último espero a que el titán embran bosque donde Annie cae en su trampa. El se sorprende, esa trampa no es de nosotros. Annie es se espera por el halo, continúa en su camino. El caballo de Petra aplasta y sale un gancho gigante que la mata. El caballo de Levi. Aplasta otra trampa similar, ve el gancho y salta. Él se detiene y vete el titán hembra que cae en otra trampa. Esta se del día y se vuelve a liberar llamando. Titanes, esos titanes no llegan ya que caen en las trampas gigantes. Annie sale de su titán. Mike intenta atraparla, pero un rayo de plasma le da a Mike. El predator salta. De su escondite y atrapa a Annie. Annie se convierte en titán y huye lo más rápido que pueda, aplastando una trampa similar en la que murió, pero queda atraviesa a él. En donde la tumba, el predator entonces con sus garras la trampa de su titán, bueno, su cabeza y columna se pone en modo camuflaje y se aleja de pasar. En... Y entonces me acordé que yo tenía mi propia versión de Predator NSNK. El Predator arranca Annie, activa su modo camuflaje y se va. Eren ve y dice, esa, esa es la criatura de Trof, tengo que seguirla. Así que Eren cambia de rumbo, pero no hay nadie. Entonces, a lo lejos el Predator pone un químico para que no se evapore Annie. El Predator ve a Eren. Eren ve al Predator, Si iba a morir, pero entonces su caballo oprime una trampa. y Eren es atravesado por un gancho y ahí se queda. El Predator se, se dirige a su nave y ahí pone a Annie juntos a sus trofeos. Eren es encontrado por Levi y Mikasa. A partir de la espada lo sacan, le sacan el gancho del pecho de Eren y se van. El Predator se va. Todos regresan a la, a la muralla, y ahí tenían que entregar a Eren, pero se descubren que Annie está desaparecida, así que no podrán hacerle una trampa, y tienen que entregar a Eren, por eso la ocult, ocultan a Eren, del juicio. De ahí pasa el arco de la inscripción de manera muy similar, con la excepción de que The Reiner, ya que sabemos que está muerto. Así que Bertolt explotó, mató a todos, incluyendo Historia y Reyes y Connie, y Ymir sobrevivió a ser un así que Bertolt agarró a Ymir y se fue con Seke. Al encontrarse con Seke, le dijo le dijo todo lo que había pasado, de que murió que Reiner, murió no del autor, Bertolt no sabe que murió Annie, cree que sigue en estojes, le dice al diablo con todo. Entonces llega el cuerpo de exploración y ven el cadáver del titán colosal. No entienden qué está pasando, Por lo que no ocurre ahí el arco de la insurrección tal y como lo conocemos. Bien, de ahí ocurre el arco de la insurrección. De una manera similar, con la excepción, claro, de que Historia está muerta. Connie y otros más están muertos. Pero, en fin, Rod Reiss no pierde tiempo, ni, ni siquiera para contarle a Eren sobre su pasado. Así que se inyecta el suero, se transforma en el titán mega Eren rápidamente reacciona. Kenny vino y quería ver un, una batalla, así que hirió a Eren. Pero lo que no supo es que acaba de salvar a Eren, pero a él no. Ya quieren con la vida gira un titán, pero el titán fue aplastado por los escombros. Esos escombros matan a Kenny. Entonces, Rod Race empieza a excavar entre sus escombros, saca al titán de Eren, lo iba a colocar en su boca. Pero justo, justo, justo llega el cuerpo de exploración. Le ve que está a punto de comerse a Eren. No sabe que esa cosa propiamente actuaba y arranca a Eren de su titán. Y logra arranca el porque luego ven como el titán de Rod mastica al titán de Eren. Pero el titán de Rod se da la vuelta y empieza a caminar. Y se dan cuenta de que está siguiendo a Eren. Así que se les ocurre la idea de Si sigue a Eren, llevamos a un lugar donde no puede hacer daño, al bosque de los árboles gigantes. ahí, la nave del Predator de hace, unos, de hace unas semanas está ahí también. Y ve cómo camina eso, hmm, la presa máxima. La presa máxima de las presas máximas y ve que se dirige al bosque, así que se adelanta y pone sus trampas. Cuando llegó el cuerpo de exploración con su equipo tres de sus sobre un árbol, entonces llegó Rotrace y empezó a escalar el árbol hasta que el árbol no se peso y se cayó. Al caerse, el árbol activa una trampa y sale un montón de ganchos. Entonces Eren ve eso eso es. Eren ve un rayo láser. Antes de que el predator dice: Vale, Eren corre y empuja a mi casa. Entonces Eren recibe el impacto. Mi casa sorprende y ve al predator. Eren, mientras cae, se convierte en titán y cae sobre Rotrace. Mi casa va por el predator. Armin dice: Jan, tú ve con mi casa. Yo y Sasha ayudaremos a Eren. Mi casa ataca al predator. Chocan espadas. Entonces, Jan va a ayudarla. Mientras que por otro lado, en el suelo, Rod se está intentando para a Eren. Entonces, cuando intentaselo, activa una trampa y un gancho atraviesa la mano de Rod Titan. Alvin ve, es que los ganchos de estas trampas son capaces de atravesar la piel de Rod. Y se le ocurre una idea. Y le dice, Eren, escucha, tengo una idea. Ya tenemos que ir atrás, tratando de no activar ninguna trampa. Luego activamos las trampas de golpe. Y con suerte, el le tiene que dar a la nuca. Que Rod, trataron de no activar la mayor cantidad de trampas posibles. Entonces, cuando ya estaban en su punto, Eren casi cae en un hueco. Vive, eso podemos usar. Entonces Ahí arriba Jan y mi casa están enfrentando al Predator. Y esto va relativamente pareja hasta que el Predator mata a Jan y el cuerpo de Jan cae. Por otro lado, Eren va a toda velocidad, activando todas las trampas. Los ganchos atraviesan las, los manos, los brazos y los antebrazos de Rod. Luego Eren salta, empuja la cabeza de Rod hacia el suelo, y ahí viene el último gancho. El último gancho atraviesa la nuca de Rod, aparentemente matándolo. Entonces, cuando aparentemente murió, Eren sube a ver qué está con mi casa. Dice que esa extraña criatura desapareció y mató a Jan. Van a solo recoger a Jan, pero no está. El Predator había bajado, ido por el puesto un químico en el huesito de la nuca de Rod y se lo había llevado junto con el cadáver de Jan. No entienden qué está pasando. Justo por ahí llegan Erwin y Lee para dar la idea de su plan, pero le dicen que no, que, es que Rodriguez ya está muerto. Así que se dirigen a Trost, pero ven la puerta de Trost a abrirse. Y tratan de salir. Ven que salen titanes de ahí. Los guerreros han invadido Trost. Están y por la situación en que comenzaron ahora no podrán enfrentarse. Tienen que volver al muralla. Entonces ven que los titanes se sienten ahí? y dice, llevémonos al bosque. En el bosque los titanes atraviesan y actúan un montón de trampas. El metal del que se han hecho estas trampas. Dijeron, debe ser lo suficientemente resistente. Ese metal hicieron unas manoplas para él. Pasó una semana. Era hora de recuperar el muro rosa. Venidos a la parte 3 de que hubiese pasado si los peratos cazaran titanes, el cuerpo de exploración llega al distrito Trost, cierran la puerta. Armin dice que deben buscar por la muralla a los guerreros. Un soldado encuentra a Beto en la muralla. Levi le corta la nuca, Beto cae al piso y se convierte en titán, con su explosión megacorosa al mata a todos los que estaban de lado del mundo, incluido Levi. En a tiempo se cubre como titán pero queda herido. Del otro lado aparece Zeke, grita generando titanes y lanza rocas masacrando al cuerpo de exploración. Eren va a dónde? Eren va a donde estaba la caravana y toma las manoplas gigantes. Bertolt se acerca a Eren, Eren salta hacia Bertolt y lo escala. Pero con el vapor hace soltar a Eren y luego de una palabra de Beto manda a volar a Eren contra muralla. Armin se coloca a la oreja de Eren y le dice una estrategia para vencer a Beto. Como en la historia original, Armin sería carbonizado por Beto y Eren sacaría a Beto de su titan. Del otro lado, con el plan suicida de Eren, Levi saca a Zeke de su titán. que es salvado por Pierre. A diferencia de la historia original, Armin muere porque no tiene el suero. Cerca a Eren que tiene a Beto, Eren amenaza con matar a Beto. que no podía darse el lujo de perder otro titán. Así que le dice a Pierre que igual agarra a Eren, Piet mete a Eren en su boca. Eren se convierte en titán en la boca de Peck, destrozando de la mandíbula Beto queda herido. Llega Levi al campo de batalla, del otro lado llega también mi casa. Zeke ordena retirada, quedando solo Zeke, Pieck y el medio Beto. Una nave predator que está viendo todo. Vio como los tres titanes se alejaban de Trost para ir a Pochinganchina, China, así que se adelanto y colocó trampas ahí. ¿Cuándo? En cuanto se regeneren volverán a atacar, porque ahora están las murallas vulnerables. Ya habían terminado los tres de regenerarse, cuando un disco de corte aparece y corta a Piet dejándolo inmóvil. ¿Qué fue eso? Zeke dice no sé, pero algo está aquí. Beto reconoce la trampa y dice, oh no, otra vez, ¿qué cosa? Dice que, la cosa es la que mató a Reiner. Zeke se pone alerta, creo que lo mejor será irnos. Genera un brazo tirán y saca el gancho a pie, y se suben en pie cuando una trampa hace una polea gigante y dispara un gancho gigante que llega la otra mano de Zeke. Zeke decide regalar el tirán sin completo. Un montón de trampas se acercan a Zeke. Zeke queda muy herido pero se da cuenta del mecanismo de las trampas. Toma a Beto y le dice que se transforma cuando esté a cierta distancia. Beto se transforma, la explosión destruye todas las trampas y deja visible la nave del Predator. Dejando visible al Predator. Zeke alcanza a ver al y rápidamente y le avienta una roca, matándolo. Creo que hay algo mejor que el tirán fundador aquí. Dice Zeke, Zeke vomita sangre. Llevan el cadáver del junto con. Su tecnología, Marley, hasta aquí está parte 50. Y finalmente, la parte 4, sé que lleva la tecnología predator al barco, y regresan a la isla, reclacando que esta tecnología no es la de la isla, sino la tecnología que una criatura que mató a Reiner y a poseía. Luego de eso, Marley queda en guerra con Medio Oriente, y no, no van a usar la tecnología predator porque pasaría lo mismo que en la película El Predator, lo más seguro es que entre ellos se matarían solo intento comprenderla, y Mir sería comida por poco Galiard. En las murallas crean su propio sistema político, siendo militarizado, Darius Akei sería quien gobernaría, y estaría a favor de crear el retumbar de la tierra, pero con lo que supieron por medio de los diarios de Grisa y sin la explicación de Rod Reis no saben por dónde empezar, Eren no vería el futuro, pasando los años conquistan la isla, y crean un puerto, siendo recibidos por los habitantes de Isuru, intentan aliarse, pero piden mucho. Eben se le sale el comentario de la criatura que casó a Annie, llegando a la conclusión que casaba titanes, ahora que han exterminado titanes ¿volverá esa criatura? Al año siguiente, un año antes de lo cuando se supone que ocurre el ataque a liberio llega una nave predator de un joven yautja, puso sus trampas, pero no vio titanes que cazar, así que por el momento se conformó con cazar humanos mientras que Eren, Sasa, Kone y Mikasa habían ido a investigar que muchos campesinos habían sido asesinados por esa zona, a Eren le resulta familiar esa situación, cuando de repente activan una trampa, Mikasa reacciona antes que Eren y lo empuja evitando uno de los ganchos pero no para Konie, entonces Eren reconoce que el cazador está aquí, Eren sin quedarse a pensarlo se muerde y se convierte, el Yautja entonces se alegra de ver a un titán para un Yautja es una deshonra enfrentarse a alguien con camuflaje se puede usar mientras no dispare así que se hace visible, Eren se enoja y corre a golpearlo, el predator salta, mi casa lo atraca por detrás y las cuchillas de mi casa chocan con las cuchillas del predator, el láser del predator casi corta a mi casa pero por sus reflejos vuelve invisible, Eren recoge mi casa y le hace una señal para saber si está bien, viendo como Sasa no pudo esquivarlo Eren trata de verlo logra ver una silueta y ataca pero entonces la trampa atrapa el brazo del titán de Eren, Mikasa se pone detrás de Eren, el Yautja prepara su cañón láser, Mikasa lo piensa bien si va a por el predator o la mata y luego a Eren o mata a Eren y luego a ella así que mientras disparaba Eren mueve su otro brazo para intentar atraparlo desintegrando su brazo el cañón eso aprovecha Mikasa para sacar a Eren y mueven a otro árbol, el Yautja Salta, mi casa prueba con el arma sonida, despistando al predator y escondiéndose. Eren recuperando la razón le dice que si es el cazador, hoy va a ser casado. Así que, al estilo de Swatmeger, ponen en práctica las tácticas de supervivencia que recibieron en sus años de entrenamiento. Intentaron cegarlo con las bengalas, desconociendo que el depredador ve el calor. El depredador podía ver las trampas, bueno, no verlas, sino analizarlas. En un punto de fricción viendo que le está costando cazar al titán el depredador activa su autodestrucción pero Mikasa le corta el brazo y una parte del campo es destruida y al último mientras escapaban encuentran la nave del Yautja, el Yautja ya estaba cansado por todo el día cazando y escobando trampas, pero Mikasa por sus genes a Kerman puede destrozarse cada hueso sin cansarse, por lo que hiere al depredador, Eren se convierte en titán con la intención de destruir la nave del depredador, lo que también mata al depredador, entonces detrás de ellos aparecen muchos más depredadores, Eren ya estaba cansado, Mikasa afila sus espadas contra ellos, los Yaudhale lanzan un equipo de maniobras 3D de los antiguitos, se llevan el cadáver de su compañero y se van Eren verdaderamente había sentido miedo mucho tiempo, como si mientras ellos eran ganado de los titanes los titanes eran ganado de los depredadores y matar a uno de cierta manera se ha sentido como tener libertad, viendo como la nave se va cuando regresan hacen un informe completo y deciden hacer reformas para cualquier avistamiento aéreo estar preparados contra los depredadores viendo el patrón de ataque solo es en verano en las zonas sureñas por lo que no atacaron marley al día siguiente estaban pendientes de si llegaban los depredadores marley gana la guerra contra medio oriente hace un tratado de paz y se alían con el mundo para atacar el día como les dije las zonas sureñas estaban preparadas contra ataque aéreos habrían buscando implementar una forma de derivar lo más parecido que tenían un cepelín y con los barcos podrían defenderse pero no se esperaban ser atacados por una versión de la nave Predator, la que se llevó Seke a Marley y el plan de Eren en caso de invasión a Marley era tratar de acercarse a Seke y activar la coordenada por lo que durante la guerra sale corriendo con un Seke se hace el que no puede apuntarle con rocas, amagando porque el plan de Seke era que Eren lo toque, así que cuando se chocan Eren no pudo activar el retumbar, en su lugar Seke ordenó a Ymir Fritz que esterilice a los Eldianos y al volver al mundo normal, con su enorme fuerza lanza a Eren contra su bando preguntando. Preguntándose qué estúpides acaba de hacer si el objetivo era el fundador, a todo eso, lo más seguro es que los Yautja hayan ido al polo norte a cazar xenomorfos, pero nada que comentar así que sé que esterilizó a los eldianos, Marley ganó la guerra, vio cómo se comían a Eren y conquistaban la isla, teniendo problemas con las trampas de los Yautja y después de un tiempo verían que no nacen el Diano, y para cuando se dieron cuenta ya no habrían eldiano sangre real que lo arreglen,